Las páginas web se clasifican en función de la naturaleza de su contenido. Hay básicamente dos grandes grupos de páginas, las que se llaman estáticas y las dinámicas. Una página es estática en función de si todos los visitantes ven exactamente lo mismo. La idea acá es que la página se genera una sola vez y ese contenido se guarda, se almacena y a todos los visitantes que la solicitan se les envía, de modo que obviamente todos ven lo mismo. Este fue el concepto detrás de las páginas de internet al principio de todo, donde no existía otra cosa. Hoy por hoy la realidad es que es muy raro encontrar páginas 100% estáticas. De hecho, hay otras cosas que le dan cierta agilidad al lado del cliente como javascript o css o ese tipo de tecnologías. Pero en nuestros efectos una página que no tiene digamos, php va a ser una página estática. Desde el punto de vista del servidor web, son las páginas más sencillas de resolver porque en definitiva no tienen que resolver nada. Simplemente el cliente hace un pedido, solicita una página, el servidor lo único que tiene que hacer es verificar si esa página la tiene disponible. En caso de que la tenga, toma ese contenido y lo envía al cliente sin hacer nada. Por el otro lado, cuando una página genera contenido específico para cada visitante, se la conoce como una página dinámica. Estas páginas son mucho más atractivas, más interesantes desde el punto de vista del visitante y también implican un poquito más de trabajo del lado del servidor porque a diferencia de las estáticas donde la página se genera una vez y queda almacenada para siempre una página dinámica tiene que estar generándose para responder a cada uno de los visitantes utilizando algún lenguaje de programación se logra esto, por ejemplo, PHP el esquema de ejecución o más bien de respuesta a un pedido dinámico sería más parecido a este donde el cliente solicita una página y la verdad es que no le interesa mucho si está solicitando una cosa dinámica o una cosa estática, da igual. Cuando ese pedido llega al servidor, el servidor tiene que sí hacer esta distinción y por darse cuenta, están pidiendo una página estática o están pidiendo una página dinámica. Si se trata de una página estática, vuelve al esquema anterior, se devuelve el html o lo que sea que se pida sin hacer nada. Si en cambio se trata de una página dinámica, lo que hay que hacer es generar en forma justamente dinámica ese contenido que el cliente está pidiendo. En tal caso, lo que se hace es recurrir a un proceso aparte, como ser en este caso el intérprete de PHP. ¿Para qué? Para que el servidor le dé el, el script, el archivo que contiene lo que el, el usuario estaba pidiendo, se procese ese archivo y el resultado del procesamiento de PHP sea lo que se envía de vuelta al cliente, generalmente en forma de HTML. Hay que tener en cuenta que lo único que el cliente va a ver es el HTML. El cliente nunca va a ver el PHP, salvo que el servidor esté muy mal configurado o una cuestión así, no se espera que realmente el cliente vea el PHP. Esto lo que implica es que vamos a tener que empezar a pensar en dos momentos muy diferentes de la ejecución o tenemos, del ciclo de vida de la aplicación PHP. Un momento va a ser cuando el script PHP se está ejecutando del lado del servidor. En ese momento el único objetivo es generar una salida tal que el cliente, el navegador web, sea capaz de interpretarla y mostrársela al usuario final de modo de que sea atractivo, utilizable y demás. Pero cuidado con esto, porque muy probablemente lo que suceda es que haya cierta parte del código que se ejecute del lado del servidor, es decir, el php, y puede haber otra parte del código que se ejecute del lado del cliente, como ser el javascript. Es muy importante poder entender claramente qué cosas suceden del lado y qué cosas suceden del otro. Ya lo vamos a ir viendo, pero te lo voy anticipando para que lo tengas en cuenta. Llegó el momento que todos estamos esperando. Vamos a hacer nuestro primer hola mundo usando php pero en una página web. A esta altura supongo que el código este no te supone ninguna dificultad ni sorpresa. Simplemente estamos abriendo PHP y usando la sentencia echo para emitir un mensaje que sea hola mundo. Hasta ahora este hola mundo la veníamos viendo cómo salía por la consola. Ahora vamos a ver cómo hacer que esto salga a través de una página web. En definitiva lo que va a cambiar un poco son las herramientas que vamos a usar para poder ejecutar este programa. ¿De qué herramientas estamos hablando? Bueno, sencillamente de un servidor web y un cliente web. Cliente web, la verdad que no hay mucho que decir. Es el mismo navegador con el que estás viendo este video. Pero un servidor web, ya no es tan fácil de obtener. En la realidad, tampoco es algo tan complicado. Tenés varias opciones disponibles. Una es instalarte un paquete como ser el xampp O directamente el php de línea de comandos que ya lo venís usando para los ejercicios, ahora vamos a ver cómo se usa para armar un servidor web. O otra opción más es si tenés una cuenta en algún hosting o si querés sacarte una cuenta en un hosting, puede ser incluso gratuito. También es una opción perfectamente válida. La que yo te voy a recomendar es instalarte el PHP en forma local en tu computadora. Eso lo podés hacer como te decía con el, tal vez un paquete como examp o eh, directamente instalar el PHP bajarlo desde la página de PHP. Si tienes instalada una versión de PHP que es al menos la 5.4, vas a poder hacer los ejercicios de una forma muy muy sencilla con este comandito simplemente. PHP -s es un comando que como decía está disponible a partir de la versión 5.4 de PHP, que lo que hace es sencillamente levantar un servidor web local. Muy muy sencillito, pero muy útil a la hora de justamente hacer pruebas como estas. Sí, esto es lo que vamos a usar nosotros durante el curso. Si preferís utilizar otro tipo de herramienta, como te decía, como el examp o un servidor web externo, no vas a tener ningún problema, solo vas a tener que asegurarte que los archivos PHP que ejecutes que guardes estén disponibles para ese servidor web. Eso quiere decir que van a tener que estar grabados en algún directorio especial o en el caso de un servidor remoto, vas a tener que subirlos vía FTP o alguna cosa por el estilo. Si te animas a hacer eso, no hay problema. Voy a entonces generar un archivo que se llame hola holamundo.php para que podamos ver cómo ejecuta con el php-s. Bueno, aquí lo tenemos. Lo que hace es sencillamente lo que acabas de ver. Lo que voy a hacer entonces es escribir, como decía antes, php s. Acá hay que darle una dirección. La dirección ip la puedo reemplazar por localhost, que es un sinónimo de una dirección ip que es 127.0.0.1 dos puntos y le voy a dar un puerto donde tiene que estar escuchando por una cuestión simplemente de evitar pisarme con otros puertos que estén abiertos o lo que venga voy a escribir el puerto 8080 listo entonces a partir de acá ya tengo un servidor web que está escuchando en el puerto 8080 y fíjate lo que dice acá que el doc document root es barra home barra mauro eso quiere decir que cuando yo escriba en mi navegador, que ahora te lo voy a mostrar, escriba http dos puntos barra barra localhost 8080, como dice acá, lo que, voy a estar, lo que se va a estar sirviendo son los archivos php, o los archivos en general, que estén en barra home barra mauro. ¿Bien? Eso lo que va a querer decir es que, para ver el archivo... Hola mundo.php. Voy a tener que escribir http://localhost:8080/hola barra, barra, mundo.php. Un detalle interesante para ir viendo ya esto que te decía de las cosas que suceden del lado del cliente y del lado del servidor es qué pasa si vemos el código fuente de esta página. Si doy botón derecho y digo esto, ver código fuente. Fíjate que todo lo que hay en el código fuente es hola mundo, nada más. ¿Qué pasó acá? Si vemos el código fuente de hola mundo.php, acá hay más cosas. No está solo el hola mundo. Está el php, el eco y todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegamos de uno al otro? Esto es porque este es el código fuente que ve el cliente. Este es el código fuente que ve el servidor. ¿Sí? Son dos momentos completamente distintos. Y esto justamente es lo que te decía antes de cómo funciona el procesamiento de una petición de una página dinámica. Si bien vos, que sos el usuario, pediste una página PHP, o PHP, ahí bueno hay una pequeña trampa. digamos. ¿Por qué? Porque vos sabés que la página PHP es dinámica y toda esa historia, entre otras, porque vos mismo la, la escribiste. Pero un usuario cualquiera puede no tener ese conocimiento. De hecho, no es necesario. ¿Pero qué sucede? El servidor web sí vio que el nombre del archivo terminaba en .php Con lo cual dedujo que se trataba de una página dinámica Entonces, en lugar de devolver el contenido de la página Que sería la apertura de php, el eco y todo lo demás Lo que hizo fue darle todo ese, todo ese archivo a, al intérprete de php Una vez que el intérprete procesó el php, lo que se generó fue solamente la salida del eco, el hola mundo, y eso es lo que viajó a través del html hacia el cliente, ¿sí? y es por eso que el código fuente que ve uno y el que ve otro son completamente distintos. Ahora si pensamos en esto de que php está generando html, se podrán hacer páginas un poco más bonitas. Sí, la pregunta ahora es, obviamente, cómo hacerlo. Bueno, la forma de hacer eso tiene que ver con el utilizar toda la tecnología de lo que se llama frontend, o sea, la parte visual de las páginas, que no es otra cosa que HTML, CSS, se pueden poner imágenes y bueno, todo lo que tu imaginación te dé, o muy probablemente la del diseñador que esté a cargo del proyecto. Un ejemplo muy simple. Fíjate en este PHP, que el string que estamos usando para pasar como parámetro a la función echo contiene una etiqueta que es en este caso bold la b y barra b yo generé un archivo php que lo guardé en bold.php y lo hice correr con el php -s como habíamos visto antes fíjate que lo que sucede es que se ve en pantalla hola mundo pero con la letra en negrita ahora vamos a ver lo interesante que es qué pasa si vemos el código fuente de esta página control u y fíjate que lo que salió es efectivamente b hola mundo barra b que es lo que yo había escrito en el php acá ya empezás a notar lo que te decía hace un rato de las cosas que suceden del lado del servidor y las cosas que suceden del lado del cliente esto sobre todo al comienzo marea bastante pero bueno ya te vas a ir acostumbrando una de las claves para entender cómo funciona esto es pensar en cómo es el modelo de ejecución hay que entender que los, hay dos tiempos o dos momentos completamente separados, que son la ejecución del lado del servidor y la ejecución del lado del cliente. Y esos tiempos se dan en forma secuencial. Esto quiere decir que el cliente no puede empezar a trabajar hasta que el servidor no haya generado la página completamente y se la haya enviado y obviamente el cliente la haya recibido. De modo que todo lo que son etiquetas HTML, por ejemplo, es todo consideraciones Que tiene el cliente Desde el punto de vista del servidor Es puro texto De ahí un poco lo que dice la diapositiva Que es todo lo que está entre comillas o, o encerrado dentro de un string Para el servidor No es otra cosa que texto No le importa, tiene etiquetas, no tiene etiquetas Las etiquetas están bien cerradas o no Es completamente intrascendente Como el cliente en cambio Lo único que le llega es el texto ese O sea, le llega las etiquetas Ahí sí va a haber un trabajo de Interpretación de esas etiquetas y lo que se conoce como render o dibujo de la página. Fíjate este ejemplo. Es un uso muy clásico de PHP en combinación con HTML. Lo que estamos haciendo acá es generar una tabla a partir de ciertos datos que están en el servidor. En este caso en un arreglo, el arreglo pesosa que contiene los números 1, 2 y 3. Para hacerlo sencillo. Lo que vemos entonces es: lo primero que se hace es un eco de la etiqueta table, que esto lo que hace es abrir una tabla html, después recorremos cada uno de los elementos que están en el arreglo A y por cada uno de esos vamos a crear una fila que contenga a su vez una columna dentro de la tabla de esta html ahora lo interesante de esto es ver cómo esto se va a ir combinando fíjate qué pasa del lado del servidor por cada iteración de este for each la n se va a ir reemplazando por los números 1, 2 y 3 ese número n se va a concatenar, o sea, va a formar parte de un string muy grande que va a ser el que tiene tr, td, el propio número y el cierre de td y tr. Todo eso se va a repetir tres veces y al final se va a cerrar una tabla. ¿Te das una idea de cómo se vería el HTML este? Así, esta es la salida que vas a, que vas a ver. Si lo pensás un poco, esta forma de generar una tabla, lo que sería una tabla dinámica, es muy común en páginas, por ejemplo, de comercio electrónico, tal vez conozcas Mercado Libre cuando vas a ver una categoría en particular, obviamente no, los artículos no salen de un arreglo que está escrito en el código. Se consulta una base de datos, bueno, es bastante más complejo, pero una vez que los datos se tienen a la mano, lo que se hace para generar la salida, o sea, el HTML, la presentación de la página, es muy similar a este código que acabas de ver.